por mi con mi estado de salud mediante la presente solicito respetuosamente al pleno del consejo municipal licencia por las sesiones a las que fui habilitado sesión ordinaria número 109 y sesión ordinaria número 110 quebrado 2021 2022 ambas convocadas para el día de hoy martes 2022 en ese sentido solicito además no computar las mismas dentro de la habilitación correspondiente al artículo 21 párrafo tercero de nuestro reglamento general del consejo municipal sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, señor Denis Guzmán Campero, concejal municipal. Mediante la presente en estricto cumplimiento del artículo 21, párrafo tercero del Reglamento General del Consejo Municipal, tengo a bien habilitar a mi concejal suplente, el ingeniero Michael Negrete Becerra, para que pueda participar de las sesiones ordinarias según convocatoria CITES, sesión ordinaria número 109 y 110 quebrado 2021-2022, que se llevará a cabo el martes 12 de abril de 2022, en las instalaciones del Kinder 26 de septiembre, ubicado en la v 207, entre noveno y décimo anillo, zona Virgen de Luján, en el Distrito Municipal número 6. Con este motivo, saludo a ustedes muy atentamente, señorita Gabriela Garzón Cruz, concejal municipal. Solicitad solicitud de habilitación de concejal suplente. Señor Presidente, por medio de la presente y a través de suyo, solicito al pleno de este honorable Consejo Municipal, dentro del marco de lo previsto en el artículo 21 del Reglamento General del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la habilitación de mi concejal suplente a arquitecta Eunice Deli Rivero Urrutia, para que pueda participar en la audiencia pública, sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias que se desarrollen el día martes 12 de abril al 14 de abril del año en curso. Sin otro particular motivo, me despido con las consideraciones más distinguidas atentamente. Muy atentamente, José Félix Quiroc Tapia, concejal municipal. Habilitación del concejal suplente. Distinguidos concejales, mediante la presente dentro del marco de lo previsto en el artículo 21, en parágrafo tercero del Reglamento General del Consejo Municipal, por su intermedio pongo a conocimiento del plenario la habilitación de mi concejal suplente, ingeniero Rolando Santos Pacheco Chávez, para que pueda participar de las sesiones ordinarias programadas para el día martes 12 de abril, del presente año. Con este motivo, saludo a ustedes con las consideraciones del caso. Atentamente, Rosario Callejas Terrazas, concejal municipal. Solicitud de licencia. De mi consideración, mediante la presente y a través suyo, tengo a bien solicitar licencia del pleno de este consejo municipal para la sesión ordinaria número 109 y la sesión ordinaria 110 convocada para el día martes 12 de abril del presente año, en las instalaciones del Kinder 26 de septiembre ubicado en la V 207 entre Noveno y Décimo Anillo, Zona Virgen de Luján, Distrito Municipal número 6, toda vez que el día de hoy, martes 12 de abril, a las 15:30 he sido citado por el Ministerio Público a una audiencia para prestar mi declaración, la cual me es imposible postergar y mi concejal suplente no podría asistir por motivos de fuerza mayor. Sin otro particular, me despido de usted muy cordialmente, ingeniero Carlos Manuel Saavedra, Saavedra, concejal municipal. Esas son las habilitaciones que tenemos y las licencias para el día de hoy y en aplicación del artículo 35 del Reglamento General del Consejo Municipal propongo que en ausencia de la concejal secretaria señora Silvana Mucárcel Demetria suma en su reemplazo por este día a la concejal arquitecta Lucy Rivero como secretaria ahí. Los concejales que estén de acuerdo, por favor, sírvase a levantar la mano. Informe, señora secretaria. La palabra, señor presidente. Tiene la palabra. Ocho concejales. Eh, aprobado, señor. Muchísimas presidente. gracias, concejal secretaria. Aprobada la designación como secretaria ahí para la arquitecta Lucy Rivero. Ahora, por favor, señora secretaria, verifique el quórum reglamentario. La palabra, señor presidente. Tiene la palabra. Ocho concejales presentes. Existe el quórum reglamentario. Con el quórum reglamentario instalamos la presente sesión. Señora secretaria de Lectura, el orden del día para la fecha, por favor. Se convoca a los señores concejales y concejales a la sesión ordinaria número 109-2021-2022 que se llevará a cabo el día martes 12 de abril del 2022 a horas 14.30 pm en las instalaciones del kinder 26 de septiembre ubicado en la V-207 entre noveno y décimo anillo zona virgen de Luján. Distrito municipal número 6. De acuerdo al artículo 19 de la ley de gobiernos autónomos municipales en concordancia con los artículos 85, párrafo 2, 32, inciso E y F, 70 y 75 del Reglamento General del Consejo Municipal. Se propone el siguiente orden del día. Lectura de correspondencia. Leído, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consideración el orden del día, los colegas que estén de acuerdo con su aprobación sirvanse a levantar la mano. Informe, señora secretaria. Ocho votos, señor presidente. Aprobado el orden del día. Señora secretaria de lectura, al único punto del orden del día, por favor. Uno. Sí. Orden del día, lectura de correspondencia. Un favor, antes por... de que continúe la señora secretaria, vamos a hacer la misma hermenéutica que hicimos en la anterior eh, sesión, en la cual los concejales que quieran alguna copia anoten el número de correspondencia, para que eh, agilicemos eh, la lectura de, de la misma, por favor. Sí. Yeah. Por favor, prosiga, Concejal secretaria. Uno, señor Max Yoni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal, número 566-2022, en respuesta al PIE 746-2021-2022, presentado por la Comunidad por la Comisión de Educación del Consejo Municipal referente al cumplimiento de la Ley 1426, Ley de Espacios Públicos para Artesanos. Señora Rosario Calleja Terraza, con... remítase la información a la Comisión Peticionante. Dos. Señora Rosario Callejas Terraza, concejal municipal. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a la autorización que se dio para la construcción de las casetas que se encuentran en la jardinería interna Zona Feria Barrio Lindo y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Tres. Señora Rosario Calleja Terraza, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a la a la partida presupuestaria del IDH asignada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con las gestiones en las gestiones 2019-2020-2021 y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Rosario Callejas Terraza, concejal municipal, remite para conocimiento del Plenario la solicitud la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al listado de contratos que se realizan para el para el Departamento de Guardias Municipales de la Gestión 2022 y otras solicitudes. Remita sea la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Rosario Calleja Terraza, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente si se tiene algún proyecto o se está realizando en la Radial 12 y Quinto Anillo, lado de los cañaverales de San Aurelio y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Rosario Calleja Terraza, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente si la V114-31, ubicado en el Distrito Municipal número 9, se tiene programado el cambio de uso de suelo y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Andrea Estefani Negrete Moro, concejala municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al procedimiento administrativo establecido y por el gobierno municipal para la solicitud y aprobación de la realización de espectáculos públicos, conciertos y fiestas en espacios públicos y otras solicitudes. Remita sea la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Andrea Estefani Negrete 8. Licenciada Andrea Stephanie Negrete Moro, concejala municipal, remite para conocimiento al plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al procedimiento administrativo establecido por el Gobierno Municipal para el cobro de multas y sanciones de devolución de objetos decomisados y comerciantes ambulantes de nuestra ciudad y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. 9. Señora Noemí Karina Centellas Padilla, concejal municipal, repite para remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a la reunión de coordinación sostenida entre el Gobierno Municipal y el Banco Mundial en programa de resiliencia urbana y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. 10. Señor Maglioni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la dirección general municipal número 513-2022, en respuesta al PIE 741-2021-2022, presentado por la concejal secretaria señora Silvana Mucárcel Demetri, referente a la forma de utilización y e administración de los espacios deportivos de cada subalcaldía de nuestros distritos municipales. Remita hacer la información a la concejala peticionante. Once, Señor Maglioni y Fernández Socedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección general municipal número 592-2022, en respuesta al PIE 666-2021-2022 presentada por la concejala señora Karina Segundina Orihuela Puma referente a los proyectos de construcción de unidades educativas programadas, detallando en qué procesos se encuentran. Remita hacer la información a la concejala peticionante. Mediante oficio... 12, perdón. Señor Maxioni Fernández Saucedo, alcalde municipal. Mediante oficio de la Dirección General Municipal número 593-2022, en respuesta al PIE 654-2021-2022, presentado por la concejala la secretaria señora Silvana Mucarcel de Meti, referente al programa operativo anual de la Dirección de Género y Dirección de Defensa de la Niñez y Adolescencia para la Gestión 2022. Remítase la información a la concejala peticionante. 13. Señor mayori Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 594-2022, en respuesta al pie 708-2021-2022, presentado por la concejala señora Noemí Karina Centellas Padilla, referente a si existen unidades educativas, plazas, parques, etcétera, que gocen de con servicio de internet, wifi gratuito. Remítase la información a la concejala peticional. 14. Señor Maxiones Fernández Saucedo, alcalde municipal. Mediante oficio de la Dirección General Municipal número 596-2022, en respuesta al PIE número 713 2021 2022 presentado por la concejala licenciada Lola Terraza Terraza, referente a la dimensión y superficie del total de las áreas verdes ubicadas en el Distrito Municipal número 6. Permítase la información a la concejala peticionante. 15. Señor y Fernández, al alcalde municipal. Mediante oficio de Dirección General Municipal número 564-2022, remite para conocimiento del plenario copias de los contratos administrativos bajo las modalidades de contratación, licitación pública y directa elaborado por la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas. Remítase a las comisiones de Constitución y Finanzas para su tratamiento. 16. Señor Maxioni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 597-2022, en respuesta al PIE 715-2021-2022, presentado por la concejala licenciada Lola Terraza, Terraza, referente a la situación legal del lote de terreno ubicado en la zona este, V232 Manzana, EQ, área escolar. Repítase la información a la concejala peticionante. 17. señor Marcioni Fernández Saucedo, alcalde municipal. Mediante oficio de la Dirección General Municipal, número 601-2022. Respuesta del PIE 773-2021-2022. Presentado por la concejala señora Gabriela Garzón Cruz, referente a acciones penales que se hubiesen iniciado en contra de la señora Verónica Maita Choque, propietaria del local El Rincón de los Anteojitos. Le a hacer la información a la concejala peticionante. 18 señor Marcioni Fernández Saucedo, alcalde municipal. Mediante oficio de la Dirección General Municipal número 602-2022 en respuesta del PIE número 766-2021-2022 presentada por el concejal señor José Félix Quiroz Tapia referente al gobierno municipal perdón, referente que si sí, el gobierno municipal procederá al descuento salarial de los trabajadores de salud por los días 23 y 24 de febrero que no trabajaron. Invita a la información al concejal peticionante. 19. Señor Max y Fernández Saucedos, alcalde municipal. Mediante oficio de la Dirección General Municipal número 603-2022, en respuesta al PIE 731-2021-2022, presentado por la concejala licenciada Andrea Estefani Negrete Moro, referente al asentamiento de comerciantes ambulantes y carros de venta de comida rápida en los diferentes ingresos al cambódromo. Permítase la información a la concejala peticionante. 20. Señor Maxioni Fernández Saucedo, alcalde municipal. Mediante oficio de la Dirección General Municipal número 604-2022, en respuesta al pie número 660-2021-2022, presentado por la concejala señora Gabriela Garzón Cun referente al operativo de control de espacio público, que derivó en que una humilde comerciante haya perdido parte de su mercadería consistente en globos de milar. Permítase la información a la concejala peticionante. 21. Señor Max Fernández, usted alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 605-2022, en respuesta al pie número 692-2021-2022, presentado por el concejal ingeniero Michael Negrete, debe ser referente al estado en que se encuentra el programa de reciclado de basura. Permítase la información al concejal peticionante. Señor Macionis Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 606-2022, en respuesta al PIE 658-2021-2022, presentado por el presidente del Consejo Municipal Abogado Israel Alcócer Candia, referente a los antecedentes que originaron la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público por la supuesta falsedad material e ideológica en suscripción de 18 contratos suscritos por el ex alcalde por el exalcalde municipal. Le invito a hacer la información al concejal peticionante. Señor y Fernández Saucedo, alcalde municipal. Mediante oficio en la Dirección General Municipal número 614-2022, en respuesta al PIE número 696-2021-2022, presentado por la concejala licenciada Lola terraza, terraza, terraza, referente a la nota publicada en el periódico de circulación nacional, página 7, donde el titular indica los gastos efectuados en campaña de la red social Facebook correspondiente al mes de diciembre del 2021. A hacer la información a la concejala peticionante. Señor Maclioni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 616-2022, en respuesta al pie número 712-2021-2022, presentado por la concejala licenciada Lola Terraza Terraza, referentes a las actuaciones realizadas por los servicios legales integrales municipales SLIN, dependiente de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano referente al caso de violencia familiar denunciado por la señora Celia Indira del Valle Garrido contra Pedro Alejandro Garrido Pinto. Permítase la información a la concejala peticionante. 25. Señor Maxioni Fernández, a usted alcalde municipalmente, oficio de la Dirección General Municipal 618 2022 en respuesta del PIE número 711-2021-2022 presentado por el concejal ingeniero Carlos Manuel Saavedra Saavedra referente a la situación actual de la, denuncia, la con, perdón, de la demanda contentiosa administrativa por mejor derecho propietario, reivindicación, acción negatoria y desocupación y entrega de inmuebles sobre los terceros, sobre los terrenos ubicados en la zona del barrio Roque y Coronado, V166, ciento... Distrito Municipal, número 12. Remítase la información al concejal peticionante. Señor Johnny Fernández, aucedo alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal, número 619-2022, en respuesta al PIE 738-2021-2022, presentado por la concejala señora Rosario Calleja Terraza, referente a si los señores Guillermo Piñeiro Sosa y Vladimir Eric Espinosa Gutiérrez son funcionarios del gobierno municipal. Permítase hacer la información a la concejala peticionante. Señor y Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la elección municipal número 620-2022 en respuesta al PIE 777-2021-2022 presentado por la concejala licenciada Edith Ábalos Menacho referente a la y la señora Eliana Frecia Valdés fue funcionaria del gobierno municipal. Remítase hacer la información a la concejala peticional. Señor Maglioni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 621-2022, en respuesta al PIE número 753-2021-2022, presentado por el concejal ingeniero Carlos Manuel Saavedra, Saavedra, referente si se introdujo en el plan operativo anual gestión 2022 la construcción de un centro de salud de primer nivel en la avenida en la V5 del Distrito Municipal número 11. Remítase la información al concejal peticionante. 29. Señor Macdoni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Elección General Municipal número 622-2022, en respuesta de la Minuta de Comunicación número 259-2021-2022, presentada por la concejal señora Karina Segundina Orihuela Puma, referente al mantenimiento de las infraestructuras del Centro de Salud Los Tusequis. Permítase la información a la concejala peticionante. 30. Señor Max Johnny Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 623-2022, en respuesta a la minuta de comunicación número 265-2021-2022, presentada por la concejala licenciada Lola Terraza Terraza, para la refacción de techo, goteras, puertas, ventanas, e ingresos en las unidades educativas... Santa Ana, Villa Bolivia, Germán Bush y Hortensia Vanegas de Pinto. Repítase la información a la concejala peticionante. 31. Señor Macdoni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número C-24-20-22, en respuesta a la minuta de comunicación número 2-25-20-21-20-22, presentada por el concejal abogado Juan Carlos Medrano González, referente a la implementación de un registro topográfico de todos los funcionarios municipales cualquiera que sea su dependencia, que este cargo, que esté cargado y actualizado en la página de Gobierno Municipal según la según el organigrama aprobado vigente. Le invita a hacer la información al, al concejal peticionante. 32. Señor Macioni Fernández Saucedos, alcalde municipal. Mediante oficio de la Dirección General Municipal número 625-2022, en respuesta a la minuta de comunicación número... 232-2021-2022, presentado por el concejal ingeniero Rolando Santos Pacheco Chávez, referente a realizar las refacciones en las unidades educativas dependientes del gobierno municipal. Permítase la información al concejal peticionante. 33. Señor y Fernández, sucedo alcalde municipal. Mediante oficio de la Dirección General Municipal número C-28-2022, en respuesta al PIE número 671-2021-2022, presentado por la Comisión de Educación del Consejo Municipal referente a la gestión en que fue presupuestada e inscrita el programa operativo anual del Gobierno Municipal para la construcción del módulo de la Unidad Educativa Rollito. Le invito a hacer la información a la comisión peticionante. 34. Señor Maxioni Fernández Saucedo, alcalde municipal. Mediante oficio en la Dirección General Municipal número 629 2022 en respuesta al pie número 701 2021 2022 Presentado por el concejal ingeniero Carlos Manuel Saavedra Saavedra, referente al deceso con tan solo dos semanas de nacido de un neonato en el Centro de Salud San Luis, el día martes 8 de febrero del presente año. Remítase la información al concejal peticionante. 35. Señor Maglioni Fernández, sucede alcalde municipal. Mediante oficio de dirección general municipal número 630-2022, en respuesta al pie número 657-21-2022, presentado por la concejal... Por el concejal licenciado Luis Miguel Fernández Rea, referente a la existencia de depósitos, almacenes de medicamentos, insumo y reactivos en la farmacia municipal FIN, de los hospitales municipales y de redes de salud. Remítase la información al concejal peticionante. 36. PHDC José Antonio Albertius Queda concejal municipal. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal. Referente es el señor Enrique Eduardo de la Riva Pochevichi, tiene el perfil profesional para el cargo que ocupa como fiscal de servicio dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y otras solicitudes. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. 37. Ingeniero Carlos Manuel Saavedra Saavedra, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deporte y otro representante. Solicitan al plenario, se emita una minuta de comunicación mediante la cual se recomienda el Ejecutivo Municipal atender las necesidades de infraestructura en la unidad educativa Club de Leones Jesús Osuna Cuellar, ubicada en el Distrito Municipal número 11 Permítase a hacer la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. 38. Ingeniero Carlos Manuel Saavedra Saavedra, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Turismo y Deporte y otras representantes. Solicitan al Plenario se emita una minuta de comunicación mediante la cual se recomienda al Ejecutivo Municipal atender las necesidades de la Unidad Educativa Antonio Vicente Soane ubicada en el Distrito Municipal número 4. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. 39. Ingeniero Carlos Manuel Saavedra Savera, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y deporte y otros representantes, solicita al Plenario se emita una minuta de comunicación mediante la cual se recomienda al Ejecutivo Municipal atender las necesidades de la Unidad Educativa Ángel Chávez Gutiérrez, ubicada en la zona central del Distrito Municipal número 11. Repita a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. 40. Señor Maquillones Fernández Saucedo, alcalde municipal. Mediante oficio de la Dirección General Municipal número 578-2022, en respuesta al oficio número 051-2021-2022, presentado por el señor Ángel Ángel, Arce Rojas, representante legal de la empresa constructora Tunqui limitada referente a los procesos de contratación de las licitaciones públicas internacionales para el servicio público de aseo urbano para el municipio de Santa Cruz de la Sierra, sector a oeste. Permítase la información al peticionante. 41. Señor Maglioni Fernández Saucedo, alcalde municipal. Mediante oficio de la Dirección General Municipal número 617-2022, en respuesta, al oficio número 047-2021-2022, presentado por el señor Martín Ariel Ragonesi, gerente general de Financing SRL, en audiencia pública referente a la preocupación en relación a la licitación pública realizada por la empresa municipal de aseo urbano Santa Cruz, en Macruz. Le invito a hacer la información al, al peticionante copia a los concejales municipales. Señor Maxioni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal 6579-2022, en respuesta al oficio número 054-2021-2022, presentado por la Dirección Nacional de Participación y Control Social, juntas, vecinales y organizaciones sociales, referente a la denuncia en contra del subalcalde del Distrito Municipal número 13. Remítase la información al peticionante. 43, señor Macione Fernández Sostedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 574-2022, en respuesta al oficio número 052-2021-2022, presentado por el señor Ángel Arcel Roja, representante legal de la empresa constructora Tunqui Limitada, referente a los posibles actos de corrupción en el proceso de contratación para la presentación del Servicio Público de aseo Urbano. Permítase la información al peticionante. 44. Señor Macchioni Fernández Saucedo, alcalde municipal. Mediante oficio en la Dirección General Municipal número 571-2022, remite para conocimiento del plenario copia de contrato administrativo CES, gestión 2022, elaborado por la Secretaría Municipal de Equipamiento Social. Remítase a las comisiones de constitución y finanzas para su tratamiento. 45, señor Macchioni Fernández usted, alcalde municipal. Mediante oficio en la Dirección General Municipal 612-2022, remite para conocimiento y consideración del plenario el convenio interinstitucional a suscribirse entre el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Cooperativa de Servicios Públicos y Alcantarillado Sanitario Andrés Ibañe, RL. Cospail. Remítase a las comisiones de constitución, finanzas y planificación para su tratamiento. 46, y seis, señor Mayoni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal 613-2022, remite para conocimiento y consideración del plenario el convenio interinstitucional a suscribirse entre el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua, Potable y Alcantarillado, Villa Los Chaco, RL, Cochal. Remítase a las comisiones de Constitución, Finanzas y Planificación para su tratamiento. 47. Señor Maggioni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 607-2022, remite para conocimiento del plenario copias de contratos administrativos CES, gestión 2022, elaborados por la Secretaría Municipal de Equipamiento Social. Remítase a las comisiones de Constitución y Finanzas para su tratamiento. 48. Licenciada susi Montaño Ibaña, Presidenta del Comité Cívico Femenino de Santa Cruz. Remite para conocimiento del plenario la presentación de un nuevo directorio del Comité Cívico Femenino de Santa Cruz o la gestión 2022-2024. Se tiene presente copia a los concejales municipales y protocolo para emitir nota de respuesta. 49. Señora Rosario Calleja Terraza, concejala municipal, remite para conocimiento del plenario solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a si se encuentran los con espacio para snack. En los centros de salud de primer y segundo nivel y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. 50. Señora Karina Segundino Orihuela Puma, concejala municipal. Remite para consentimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a si existe acuerdo, convenio o cualquier otro documento de intenciones entre el Ejecutivo Municipal y las Fuerzas Armadas Bolivianas para el manejo y o funcionamiento del Centro de Salud El Trapiche, ubicado en el Distrito Municipal número 6. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. 51. Señora Karina Segundino Uruguela Puma, concejala municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al monto económico que pagó o debe pagar el Gobierno Municipal por el consumo de electricidad de los mercados municipales desde enero del 2021 a la fecha. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. 52. Licenciada Dola Terraza, Terraza, concejal municipal y otro representante. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al monto económico económico que pagó o debe pagar el gobierno municipal por el consumo de electricidad de los mercados municipales de enero 2021 a la fecha. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Pamela Ñandahuaca Justiniano Impetrante, remite para conocimiento del plenario la solicitud de fiscalización de una obra en ejecución del inmueble ubicado en la calle Curucucí V18 del Distrito Municipal número 2 por infringir la normativa municipal. Téngase presente y remítase al Ejecutivo Municipal para su conocimiento y fines correspondientes. 54. Licenciada Lola Terraza, Terraza, Concejal Municipal y otro representante. Remite para conocimiento del plenario el proyecto de ley para modificación de la Ley Autonómica Municipal 1201. Ley modificatoria a la Ley Autonómica Unifical 809 de Administración y Prestación de Servicios de Alumbrado Público. Remítase a la Comisión de Constitución para su tratamiento. 55. Señor José Félix Quirós Tapia, presidente de la Comisión de Provisión Social y Salud y otro representante. A través de la presidencia remite para conocimiento del plenario la solicitud de convocatoria al Ejecutivo Municipal para efectuar la audiencia pública de la Comisión de Salud del Consejo Municipal para el día martes 5 de abril del presente año, ahora 8 AM, en instalación del Salón de Sesiones Andrés Ibáñez del Consejo Municipal. Se tuvo presente, se envió la solicitud al Ejecutivo Municipal. 56. Licenciada Lola Terraza, Terraza concejala Municipal, solicita el plenario se emita una minuta de comunicación mediante la cual se recomienda al Ejecutivo Municipal se pueda considerar la restitución de la señora Teresa Rancivia Cruz como portera del módulo educativo Bernardo Cadario ubicado en el Distrito Municipal número 1. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. 57. Licenciada, licenciada Lola Terraza Terraza, concejal municipal. Remite para conocimiento al plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al trámite de expropiación municipal de los terrenos ubicados en el sector antiguamente denominado Tierras Nuevas, entre quinto y sexto anillo V118 y 118A del Distrito Municipal. Número 10 y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. 58. Licenciada Edith Ábalos, Menacho, concejala municipal. Solicita al plenario se emite una minuta de comunicación mediante la cual se recomiende al Ejecutivo Municipal gestionar la transferencia a título gratuito del terreno de propiedad de gobierno municipal ubicado en la V208 Manzana EQ a favor del gobierno departamental de Santa Cruz para el proyecto de construcción del hospital oncológico. Permítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. 59. Licenciada Edita Menacho concejala municipal. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al avance del trámite de transferencia a título gratuito del terreno de propiedad de gobierno municipal ubicado en la V208 Manzana E.Q., a favor del Gobierno Departamental de Santa Cruz para el proyecto de construcción del Hospital Oncológico. Remita a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. 60. Ingeniero Rolando Santos Pacheco Chávez, concejal municipal. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al área de equipamiento de la v 115 Manzana EQ del Barrio Transportista, Norte para el proyecto de construcción de una cancha de volei de playa y otras solicitudes. Remite hacer a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. 61. Abogado Israel Alc Alcócer Candia, presidente del Consejo Municipal. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a los informes técnicos legales que refrendaron y aprobaron eh, Refendaron la aprobación del documento base de contratación que se utilizó para llevar a cabo el último proceso de licitación pública que fue anulado para el servicio de, pues, de disposición final y residuos sólidos del municipio de Santa Cruz de la Sierra remite a ser la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal 62. Coronel Edson Antonio Claure Mora, director departamental de la FELCB Remite para conocimiento del plenario la solicitud de regularización del derecho propietario de un terreno a nombre de la Policía Boliviana para la construcción de una nueva infraestructura de la Fuerza Especial contra la Violencia Integral. Téngase presente y remítase al Ejecutivo Municipal para su conocimiento y fines correspondientes. Abogado Marcelo Alfonso Vidal-Rezapiencia, concejal municipal. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente si ha... Así son viables aún las expropiaciones aprobadas mediante Ordenanza Municipal 044-2009 de la V5 del Distrito Municipal número 11 y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. 64. Abogado Marcelo Alfonso Vidal de Sapiencia, concejal municipal. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a la industrialización de la basura y generación de empleo, en la cual se tiene previsto la incorporación de, la ciudad, de las ciudadanas y ciudadanos que desempeñan su trabajo en las calles de, de la ciudad y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de, Asesor de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Karina Ori Segundina Orihuela Puma, concejala municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de forma escrita al Ejecutivo Municipal referente al método de régimen que actualmente aplican los funcionarios del área de salud. Municipal. 69. Ingeniero Rolando Santos Pacheco Chávez, concejal municipal. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a la partida presupuestaria del IDH asignada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, gestiones 2019, 2020 y 2021 y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. 70. Licenciado Wilfredo Samuel Rivera Vargas, Secretario de Administración y Finanzas del Consejo Municipal. A. Ah, ubicada en el distrito municipal número 7. Permítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. 72. Abogado Juan Carlos Medrano González, presidente de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios y otros representantes. Remite para el conocimiento del plenario la solicitud de convocatoria al Ejecutivo Municipal para efectuar la inspección en el módulo educativo Arturo Medeiros. El día martes 12 de abril del presente año a horas 14 pm en la avenida Radial 26, Sexto Anillo. Se tuvo presente, se envió la solicitud al Ejecutivo Municipal. 73. Señora Gabriela Garzón Cruz, presidente de la Comisión de Defensa Ciudadana. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de convocatoria al Ejecutivo Municipal para efectuar las jornadas de capacitación y socialización del reglamento para la administración y funcionamiento de los centros de abastecimiento municipales para el día martes 12 de abril del presente año a horas 9 a.m. en la oficina número 7 del Consejo Municipal. Se tuvo presente, se envió la solicitud al Ejecutivo Municipal. Señora Gabriela Garzón, presidente de la Comisión de Defensa Ciudadana, a través de la presidencia remite para conocimiento del plenario la solicitud de autorización de uso de las instalaciones del Museo de la Ciudad del Altillo Beni número 50 para llevar a cabo una reunión de coordinación el día viernes 21 de abril del presente año a horas 9 a.m. Se tuvo presente, se envió la solicitud al Ejecutivo Municipal. Eh, 75. señora Rosario. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. 76. Señor y Fernández Saucedo, Alcalde Municipal, mediante oficio de Dirección General Municipal, Número 636-2022, en respuesta al PIE 671 2021 2022 presentado por la com Comisión de Educación del Consejo Municipal, referente a la gestión en que fue presupuestado e inscrito el programa operativo anual del Gobierno Municipal, la construcción del módulo educativo y de la unidad educativa Arroyito. Permítase la información a la comisión peticional. 77, señor y Fernández Saucedo, alcalde municipal. Nebidas en el... Saucedo Alcalde Municipal mediante oficio de la Dirección General Municipal número 641-2022. En respuesta al pie 90... del Distrito Municipal número sí. de la dirección. Hilo del canal Isuto. Repita hacer la información al peticionante. Co 26, 20, 21, 20, 114-1 de de. veintiuno 2021 2022 presentado por la concejala Gabriel, eh, señora Gabriela Garzón Cruz, referente a las causas y consecuencias del lamentable incendio producido en el mercado el animal, señalando el perfil profesional de la jefa o jefe de unidad. Permítase la información a la concejala peticionante. Señor Maglioni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la dirección general municipal, número 670-2022, en respuesta al pie número 686-2021-2022, presentado por la concejal secretaria Silvana Mucárcel Demetri, referente a cuántos mercados municipales hay en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Le invito a hacer la información a la concejala peticionante. Señor alcalde Maxion y Fernando Saucedo, mediante oficio de dirección general municipal número 671-2022, en respuesta al PIE número 725-2021-2022, presentado por la concejal Karina Segunino Liguela Puma, referente a las acciones legales que están por iniciar o ha iniciado el Gobierno Municipal para resguardar las áreas verdes y de equipamiento del Distrito Municipal 7. Remítase la información a la concejala peticionante. Señor Maggoni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante Oficio de la Dirección General Municipal número 661 2022 en respuesta al PIE número 722-2021-2022, presentado por la concejal Lola Terrazas Terrazas, referente a cuáles son las competencias y atribuciones del control social dentro del gobierno municipal. Remítase la información a la concejala peticionante. Señora Karina de la Puma, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a la abajo qué estructura programática y partida presupuestaria se estaría realizando el, la compra de las computadoras anunciadas para los alumnos de secundaria y otras solicitudes. Remítasela a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Terrazas Terrazas, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a las deudas económicas que tiene el Gobierno Municipal por el consumo de agua potable en los mercados municipales y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Terrazas, al a través de la presidencia remite para conocimiento del plenario la solicitud de un espacio en las instalaciones del Museo de la Ciudad de Altilio Beni, número 50, para llevar a cabo la presentación del estudio Plataforma Nacional de Corresponsabilidad Social Pública del Cuidado, el día jueves 28 de abril del presente año a horas 18 p.m., Téngase presente y remítase al Ejecutivo Municipal para su conocimiento y fines correspondientes. Señor Braulio Rangel Navarro, Vicepresidente de la Junta Vecinal del Barrio 4 de Noviembre, V55, del Distrito Municipal número 1, remite para conocimiento del plenario la solicitud de audiencia con la Comisión de Planificación del Consejo Municipal para tratar sobre la problemática del Barrio 4 de Noviembre ubicado en la V55 del Distrito Municipal 1. Remítase a la Comisión de Planificación para su tratamiento. Ingeniero Carlos Manuel Saavedra Saavedra, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal, referente al estado actual del área verde ubicada en el distrito municipal 5, barrio Virgen de Cotoca, V 64 Manzano 22. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Ingeniero Carlos Manuel Savera Savera, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al estado actual en el que se encuentra el área verde y o de equipamiento correspondiente al distrito municipal 10. Barrio 30 de Agosto, Zona del Nuevo Mercado La Ramada y otras solicitudes. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Ingeniero Carlos Manuel Savera Saavedra, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes y otros representantes, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a la situación actual del terreno que se encuentra en construcción al lado de la unidad educativa Antonio Vicente Ceobane, ubicado en el Distrito municipal 4V28 Manzano 14. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. A, abogado Juan Carlos Medrano González, presidente de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios, a través de presidencia, remite para conocimiento del plenario la solicitud de prórroga para la emisión de informe del expediente número 0874-2021-2022 con hoja de ruta número 083-2022 referente al proyecto de ley autonómica municipal integral de tránsito y transporte del municipio de Santa Cruz de la Sierra. En consideración, los colegas que estén de acuerdo con la prórroga para la emisión del informe del expediente número 0874 quebrado 2021-2022 de la Comisión de Planificación, sirvanse a levantar la mano. Informe de señora secretaria. Aprobado la solicitud de prórroga para la comisión de planificación. Señor Gonzalo Vizcarra Telles, presidente de la Junta Vecinal del Barrio Toborochi, V196, Distrito Municipal 6, hace conocer al plenario copia de la carta enviada al Ejecutivo Municipal referente a la solicitud de construcción de un módulo educativo Luz de Esperanza en el Barrio Toborochi 2, ubicado en la V196 del Distrito Municipal 6. Se tiene presente copia la, a presidencia. Señor Maglioni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 575-2022, en respuesta al oficio número 149-2021-2022, presentado por el señor Walter Ruiz Vargas, director del Comité Pro Santa Cruz, referente a los requerimientos de la vía Primero de Mayo y Pampa de la Isla sobre las aperturas de acceso, viaductos, pasarelas, calles. Permítase la información al peticionante. Señor Maglioni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal 572-2022, remite para conocimiento y consideración del plenario la minuta de adjudicación definitiva del lote de terreno ubicado en la V-150-26B, lote número 13, con una superficie total de 362.55 metros cuadrados, a favor de la señora Yola Aurelia Aramayo Choquevilca. Remítase a las comisiones de Constitución y Planificación para su tratamiento. Señor Mayoni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 573-2022, remite para conocimiento y consideración del plenario el expediente sobre exención de pago de patente a la licencia de funcionamiento municipal a favor del Círculo de Amigos. Remítase a la Comisión de Administración y Finanzas para su análisis e informe. Señora Karina Segundina, Orihuela Puma, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal, referente a la categoría registrada del mini estadio del Plan 3000 del Distrito Municipal 8, si se trata de una cancha de alto impacto o de uso vecinal y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Karina Segundina, Orihuela Puma, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal, referente a la cantidad de relevamientos mensuales que se hacen a los funcionarios públicos que están encargados de la administración de los diferentes mercados de la gestión 2022. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Inge ingeniero Rolando Santos Pacheco Chávez, concejal municipal, solicita plenario, se emite una minuta de comunicación mediante la cual se recomienda al Ejecutivo Municipal instruir la apertura del pasillo en la zona sur V122, Manzano 8, lotes 1 y 8. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señor Maglioni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal, número 647-2022, en respuesta al oficio número 234-2021-2022, presentado por la Comisión de Planificación del Consejo Municipal, referente a las irregularidades incurridas en el trámite de aprobación de un proyecto de estación de servicio. Permítase la información a la Comisión Peticional. Señor Maglioni Fernández sauceo alcalde municipal, mediante oficio de la elección general municipal número 648-2022, en respuesta al oficio número 070-2021-2022, presentado por el señor Yoli Díaz Tapia, ejecutivo de la Federación y Comerciantes Minoristas, Gremiales, Artesanos y Vivanderos del Plan 3000, PO, referente a la solicitud de información al proceso de convocatoria y pliego de condiciones de la licitación pública para la construcción de los tres centros de abastecimiento municipales, Abasto Sur, Nuevo Mercado, Los Pozos, ...y Nuevo Mercado La Ramada. ...remite hacer la información al peticionante... ...Centro Pastoral Católico San Juan Bautista de Rossi... ...hace conocer al plenario... ...copia la carta enviada al Ejecutivo Municipal... ...referente a la solicitud de construcción... ...e iluminación de una cancha en el atrio de la Capilla... ...San Juan Bautista de Rossi... ...se tiene presente copia presidencia... ...Señora Mariadora Villarroel Ríos Impetrante... ...solicita al plenario... ...se otorgue día y hora para ser recibida en audiencia pública... ...con la finalidad de exponer sobre la problemática... ...de un terreno privado ubicado en la V124... ...Manzanas 20, 21 y 22 por secretaría, téngase presente para audiencia pública. Señora Noemí Carina Centella Padilla, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal, referente a si la señora Marioli pascal Yahu es funcionaria pública del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Terrazas Terrazas, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal, referente al presupuesto que se destina para la prevención contra la violencia hacia mujeres y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para la elaboración y remisión al ejecutivo municipal. Licenciado de terrazas. Calle. Lola Terrazas Terrazas, concejal municipal y otras representantes, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al total de donaciones de activos, muebles, equipos médicos y otros situados en la sala situacional de la Secretaría Municipal de Salud y otras solicitudes. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Terrazas Terrazas, concejal municipal y otras representantes, remiten para conocimiento del plenario la solicitud de informe escrito. Al Ejecutivo Municipal, referente a los ítems del área de salud, médicos, cirujanos, enfermeras, bioquímicos y otros. Remite a hacer la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciado Loda Terrazas Terrazas, Concejal Municipal y otros representantes, remiten para reconocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal, referente al plan de contingencia para degeneración, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición final de los residuos infecto contagiosos generados en, el, en los puntos masivos de toma de muestra de antígeno nasal para diagnóstico del COVID-19. Remita a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Karina Segundino Orihuela Puma, concejal municipal, remita para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal. Referente al presupuesto programado, estructura, organización, asignación de personal y, en su caso, contratación a terceros por parte de la empresa Macruz y otras solicitudes. Remita sea la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señor Macjohnny Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 717-2022, remite para conocimiento y ratificación del plenario el proyecto de convenio de cooperación interinstitucional a suscribirse entre el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Asociación Pro, a Pro Arte y Cultura. En este sentido, queridos colegas, eh, estimados concejales, en aplicación al artículo 67 del Reglamento General, solicito la dispensación de trámite para el tratamiento del convenio interinstitucional de la inversión social número 001, quebrado 2022, 2022 suscrito entre el GAMS y la Asociación Pro Arte y Cultura. Los concejales que estén de acuerdo con la dispensación de trámite, sirvanse levantar la mano. Informe, señor, señora secretaria. Aprobada la dispensación de trámite. En este sentido, para esta dispensación está la secretaria de Cultura para, alguna, eh, para que nos pueda dar la información respectiva y también los concejales puedan hacer la consulta también. Para, para responder, sí, pero está, está bien, gracias porque creo que, creo que se me... ah, graba porque graba, ya, muy bien. Uy. Ya. Para responder a todas las preguntas, no sé si ustedes es de su conocimiento de lo que significa el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana, Misiones de Chiquitos. Nació hace más de 26 años y para su conocimiento, es el festival de música barroca, en su género, el más grande del mundo. Hemos podido posicionar... Queridos concejales, si tienen alguna consulta. Entonces vamos a dar lectura, por favor, señora secretaria, al proyecto de resolución de convenio interinstitucional de la inversión social número 001, quebrado 2022, suscrito entre el CAMS y la Asociación Pro Arte y Cultura, por favor. Resolución municipal. Vistos. El oficio de la dirección general municipal número 717-2022, a través de la cual de fecha 7 de abril del 2022, el señor Maxioni Fernández Saucedo, alcalde municipal, dando cumplimiento al artículo 16, numeral 7 de la ley número 482 de gobiernos autónomos municipales, remite de este órgano fiscalizador para su conocimiento y consideración el Convenio Interinstitucional de Inversión Social número 001-2022, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Asociación Pro Arte y Cultura, APAC, correspondiente a la gestión 2022. Por tanto, el Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las legítimas atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado Número eh, de la Ley Número 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y demás normas conexas, resuelve, primero, ratificar el Convenio Inter Interinstitucional de Inversión Social Número 001-2022, suscrita entre el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Asociación Pro Arte y Cultura APAC, para la realización del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana, Misiones de Chiquito, con vigencia durante la gestión 2022. Segundo, autorizar la transferencia de recursos públicos a favor de la Asociación Pro Arte y Cultura APAC por el, mon por el monto de 700 mil bolivianos correspondiente a la gestión 2022. Tercero, el órgano ejecutivo municipal queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente resolución municipal. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Santa Cruz de la Sierra, 12 de abril del 2022. Bueno, los concejales entonces que estén de acuerdo con la aprobación del proyecto de resolución municipal del convenio Interinstitucional de inversión social número 001, quebrado 2022, suscrito entre el GAMS y la Asociación Pro Arte y Cultura, sírvanse a levantar la mano. Informe, señora secretaria. Siete votos, señor presidente. Aprobado el, el proyecto de resolución de... Del... Siete votos y una abstención. Aprobado el proyecto de resolución municipal del Convenio Interinstitucional de Inversión Social número 001, quebrado 2021, suscrito entre el GAMS y la aso Asociación Pro Arte y Cultura. Muchísimas gracias, eh, secretaria de Cultura. Sí, Tiene la palabra, Concejal. Bien, queremos Gracias. agradecerle a la secretaria por el trabajo que hace en Cultura, es reconocido. Queremos pedirle un favor, eh, licenciada Sarita Mancilla, con mucho cariño. Estos, estos montos, como usted verá, son considerables, muy importantes en el desarrollo cultural. Entonces, traerlos por dispensación para probarlo al filo de un rato a otro sin poder apreciar un poco más a fondo el detalle, la estructura presupuestaria y demás, a veces nos complica a los concejales, ¿no? Entonces yo le pediría, por favor, para la próxima que tengamos que aprobar alguno de los, de los proyectos, alguna actividad presupuestaria, que lo meta por la vía correspondiente para que siga el curso y podamos analizarlo con calma. Ya, le agradezco, secretaria. Muchísimas gracias. Por favor, prosiga, concejal secretaria. La palabra, señor presidente. Tiene la palabra. 119. Señor Maxioni Fernández, a usted alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 703-2022, remite para conocimiento de y consideración del plenario el proyecto de ley de aprobación y de modificación presupuestaria de presupuesto adicional por inscripción de saldos de cajas, banco en el POA y presupuesto de gobiernos autónomos municipales de Santa Cruz de la Sierra, gestión 2022. Remítase a las comisiones de constitución y finanzas para su análisis e informe. 120. Señor Maxioni Fernández Taucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal 760 2022, remite para conocimiento y consideración del plenario el proyecto de ley autonómica municipal que garantiza la continuidad del servicio del servicio de aseo urbano. Remítase a las Comisiones de Constitución y Finanzas para su análisis e informe. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Existe algún otro punto a tratar? No existe ningún otro punto a tratar. Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión y comenzamos la siguiente inmediatamente.